Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y la verdad es que esta vez se me ha olvidado el micrófono en casa así que tengo que grabar directamente con el móvil en la boca y bueno, como veis la imagen es un poquillo mejor y es que hoy me he traído la cámara reflex y estoy aquí en un centro comercial que la verdad es que en estos años de crisis estaba bastante cerrado todas las tiendas estaban cerradas y aunque es verdad que hay tiendas que aún se mantienen cerradas o que están en venta. La verdad es que han abierto muchas y, y la verdad también es que hay mucha gente pues caminando por estos pasillos, cuando otras veces eh, esto estaba completamente desértico y la verdad es que es una, es una alegría. Y como veis detrás mío, pues tenemos un graffiti bastante chulo. Me quito un poco para que lo podáis ver. Y bueno, creo que es un lugar bastante adecuado para grabar de esos sitios que no os tengo acostumbrados. Porque bueno, los vídeos suelen ser o en un sitio muy oscuro, debajo de una farola o con imagen con una resolución bastante baja. Y bueno, la verdad es que me gustaría hablar... Mira, me voy a sentar un poco porque estar de rodillas. La verdad es que me cansa un poco y me gustaría un poco hablar sobre el tema de de los casapapis que es, les suelen llamar eh, esta gente que, que bueno, vive en la casa de los padres ya, a pesar de ser un, ya mayores y tener un trabajo o incluso estar en paro y tener incluso 30 años y seguir viviendo en casa de los padres yo soy uno de ellos ¿vale? tengo 24 años vivo en casa de, de mis padres, bueno eh, sí vivo en casa de mis padres porque bueno, mis padres tienen casa tanto en Madrid eh, tienen un piso que es bastante pequeño, es más bien un, estu un, un estudio pero claro, para una persona que trabaja en Madrid y que necesita estar en Madrid, pues le viene perfecto. Cuando vives en Madrid la verdad es que no tienes calidad de vida porque vivir en un piso tan pequeño y en las condiciones de Madrid en el que, bueno, tienes todos los servicios, pero a la vez es como que todo es demasiado estresante, todo es demasiado rápido, todo, todo pasa como no sé, los que vivís en Madrid seguro que, que me entendéis. En cambio, bueno, cuando voy hacia lo que es Ávila, la ciudad de Ávila o estos tipos de pueblos, la verdad es que la vida es mucho más tranquila y cambia completamente el ritmo de vida. Así que yo recomiendo que si podéis vivir, os alejéis de estas ciudades porque el ritmo es frenético. Además, si conseguís un trabajo aquí en lo que es la ciudad, todavía tendréis que pagar un piso que, que es bastante caro, ya sea el alquiler o, bueno, si... Os metéis en una hipoteca, la verdad que estáis, estáis endeudados para, para casi vuestro, el resto de vuestra vida, o al menos el resto de vuestra vida donde podéis disfrutar ese dinero. Cuando dejáis de pagar ese dinero ya no necesitáis disfrutar o ya no tenéis esa energía para disfrutar vuestra vida. Así que bueno, la gracia de los casa -papis es que bueno, yo por mi parte, eh, mi sueldo no me lo pulo en un alquiler sino que puedo gastármelo en estos viajes que me gusta hacer tanto y en materiales para grabar estos vídeos, eh, dentro de nada pues me pillaré una GoPro, pero es verdad que tampoco lo derrocho porque, porque bueno, al fin y al cabo ese dinero lo uso para, para mi disfrute y además intento ahorrar, intento invertir y la verdad que si ahora mismo estuviera pagando un alquiler... Eso sería completamente imposible y creo que nuestro pensamiento tiene que cambiar mucho porque es verdad que si vives en pareja o si vives con otras personas esto es mucho más fácil pero si realmente eres una persona que vive sola en Madrid pues como mucho podrás alquilar una habitación y un alquiler en realidad es gastar, gastar, gastar y cada mes se va una parte de tu sueldo bastante grande que ya solo con los impuestos que tienes que pagar el sueldo neto puede ser mucho más bajo de, de lo que es realmente el sueldo que tienes. Así que, bueno, un casa papis no me parece una mala opción, al menos en esta época, o al menos hasta que puedas conseguir una manera de pagar una casa, porque yo no me metía en una hipoteca, ¿vale? Es verdad que en otros vídeos sí que dije que me iba a meter en una hipoteca y tal, pero luego planteándome lo, las comisiones que cobran los bancos y que es muy grande la deuda que, que contraes, pues mira, creo que no me gustaría meterme en algo de eso, me gustan las cosas cuando las puedes pagar y cuando ya las tienes y te pertenecen, pero en un banco los 30 años que estás pagando no es tuya la casa y si en alguno de esos momentos dejas de pagar, sigues teniendo una deuda con el banco y además le tienes que devolver la casa y al final te quedas sin nada. Te quedas sin casa, eh, te quedas en la calle, eso es bastante injusto porque en realidad si se quedan con la casa la deuda se tendría que, que liquidar, pero no es así la verdad. Así que bueno, vivimos en un mundo un poquillo injusto, ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo creo que lo más importante es que disfrutéis de, de vuestro dinero y no os preocupéis tanto por este tipo de cosas si sí, tenéis la opción de, de eso, de lo que he dicho, vivir con vuestra familia, vuestra, vuestra pareja o compartir esos gastos, porque si no, la verdad es que la vida en Madrid es bastante complicada. Yo os dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo y os dejo con este graffiti tan chulo. Venga, hasta luego.